Familia Niner, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Canal 49. Como todos los lunes, es un placer saludarlos a todos y cada uno de ustedes. Eh, andamos un poquito enfermos, hay que abrigarnos chido porque estos fríos nos están tronando. Por ahí, si de repente hago algunos cortes de edición, no se me sorprendan porque traigo una tos de perro. Pero voy a intentar <coughs> que no se me vaya la voz, que no se me venga la tos. Respirar y hablar tranquilito. ...intentando controlar la emoción que traigo... ...por lo que está pasando con los 49ers, ¿no? Antes de continuar... Eh, ...ya saben que... Eh, ...saludo a iBox, a Spotify... ...a los que me están escuchando... Eh, ...y aquí a todos los de YouTube... ...los que me están viendo nuevamente tarde... ...creo que ya los lunes van a tener que ser a estas horas... ...los podcasts porque... Este, ...se me juntan las cosas, el trabajo no me deja... ...entonces para qué les prometo que más temprano, ¿no? Pero todos yo creo que la nochecita está chido, ¿ya lo ven? Ya se duermen pensando en los 49ers... Um, ...bueno... ...redes sociales, Canal 49 Oficial... ...Facebook, Twitter, Instagram... Eh, ...TikTok... ...y estoy en Twitch como Canal 49 nada más... ...este miércoles por ahí nos vemos para streamear el juego... ...del jueves contra los Seattle Seahawks... ...que también hay que hablar de eso... ...bueno, miren... Eh, ...yo creo que no hay otra, otra... ...manera de describir... ...lo que estamos viendo que es, es... ...una muy buena época para irle a los... ...San Francisco 49ers... ¿no? ...los que venimos de tiempo atrás... ...los que vienen de más tiempo atrás los más recientes, los nuevos es un gran momento para ir a los 49ers por lo que está sucediendo dentro del terreno de juego ¿no? Mm -hmm. victoria contundente contra los bucaneros de Tampa de, del señor Tom Brady eh, yo tenía mis, mis dudas yo pensaba que iba a ser un juego más cerrado yo pensaba que iba a ser un juego más eh, atorado ¿no? por la defensa de los bucaneros por la presencia de Tom Brady pero no fue así eh, los 49ers pasaron por encima de ellos y, y pasaron claramente por encima de los bucaneros desde el minuto casi casi empezando el juego hasta el final, ¿no? Eh... <tose> Ah, sí, cierto, espérenme, espérenme, antes de seguir, ya saben que está el botoncito de unirse para que se vuelvan miembros dorados, ya viene sorteo navideño, ya saben que voy a regalar un vaso del, del juego de los Niners en el Azteca y un, un, un set que me regaló Miguel eh, para alguno de ustedes y voy a añadir algún otro regalo, ¿no? vamos a hacerle de a Santa Claus Niner a los miembros del canal, a los cuales agradezco mucho su apoyo, un botoncito de gracias, ahí están mis videos, denle clic, apoyen a Canal 49 <coughs> y ya. Bueno, Continuamos con esta, con esta charla de los Niners, miren, eh, entonces pues miren, yo creo que, que eh, nos podemos cuestionar muchas cosas, podemos sacar conclusiones, no tantas, nos podemos volar, podemos ser más tranquilos, más, más eh, sobrios, pero lo inevitable es estar contentos. ¿no? Siempre que ganen los 49ers, sea como sea, tenemos que estar contentos y agradecidos de ver la exhibición que dieron los Niners. Desde la semana, que fue contra Cera, La semana 2, yo no veía un equipo tan dominante. Y creo que esta vez los vi todavía más. ¿no? Creo que el equipo va en una, en, una, en una recta ascendente. Yo los veo mejorando semana tras semana. Desde aquella victoria con los Rams. <coughs> ¿Ven? Perdón, semana de descanso. El Azteca les trajo creo que toda la energía. Y de ahí se han embalado los 49ers a, a regalarnos unos juegazos. ¿no? Um, contra los cargadores, Miami ahora Tampa, eh, se vienen los hijos. ahorita hablamos de eso, ya les dije. Pero miren, vamos a empezar a analizar entonces punto por punto y vamos a entrarle así al toro por los cuernos. Vamos a hablar de, de Brock Purdy, este muchacho que ahorita es la sensación en la NFL, todos están hablando de él. Eh, como por ahí leí, dijeron que en lugar de Mr. Irrelevante es Mr. Irreverente, ¿no? ¿Cómo se le ocurre a un chamaco de Iowa State? verdad, drafteado como el señor irrelevante, venir y, y ganarle a Tom Brady en, en, en, con el equipo que él adoraba de niño, ¿no? O sea, fue una cosa de escándalo para Brady, para los Bucaneros, y una cosa que pone en el mapa al señor Brock Purdy, ¿no? Que <coughs> ya lo pone en el mapa y ya lo, y hace historia Birdie, ¿no? Independientemente de lo que pueda lograr de aquí en adelante, creo que él ya puede estar tranquilo, <risas> si lo vemos así. El esfuerzo de haber llegado a la NFL, tener la oportunidad, pararse en el campo y hacer lo que hizo enfrente del que todos o muchos consideran el más grande de todos los tiempos y una defensa que no era nada blandita, de verdad eh, es para quitarle el sombrero y para aplaudirle. Yo tenía mis dudas con Purdy respecto al juego de Miami. Yo decía, bueno, entró, pues entró sin presión, entró pues a ver qué pasaba. Eh, Miami no lo conocía y pues pudo jugar, ¿no? Tampa ya lo había estudiado. Tampa tuvo una semana un, un día menos, pero tuvo muchos días para estudiarlo, para atacarlo. Eh, fueron por él. De repente le pusieron mucha gente atrás. De repente le escondían cargas. <coughs> el chavo jamás se arrugó. Empezando el juego le dieron un bienvenido, ¿no? Que fue castigo, pero creo que era con toda la intención de los bucaneros darle un fregadazo al señor Purdy para que a ver si se ablandaba y para ver si le entraba miedo. Y no le entró. Y se fajó y siguió. Y terminó con... <coughs> 200 y tantas ya 60 y tantas yardas Dos touchdowns por pase, uno por tierra Un rating de 134.1 <coughs> Y una cosa realmente eh, alucinante lo de Brock Purdy ¿Por qué? ¿Por qué creo que tenemos que tener eh, cautela con esta situación? ¿Y por qué creo que nos podemos emocionar? Ahí les van mis dos, mis dos contrapartes, ¿no? Tenemos que tener cautela Porque en dos juegos no podemos pensar que ya llegó el nuevo Joe Montana O que ya llegó el nuevo Steve Young o que ya llegó el nuevo Brady, o el nuevo Drew Brees, o no sé qué tantas comparaciones hemos estado haciendo, ¿no? <coughs> y me incluyo. Tenemos que ver más el desarrollo del chamaco. Recordemos que Nick Mullens cuando debutó, no sé si ustedes se acuerdan, debutó un, un juego que eh, entró contra los Riders, y tuvo un juegazo, y se fue con rating de 151 y cacho, dos touchdowns, cero intercepciones, y, y parecía que Mullens ¿no? era, era el elegido. Yo así tuve un programa que así le llamé, Mullens el elegido. Y pues después se nos vino para abajo, ¿no? Y, y con esto no quiero decir que, que a Brock Purdy le, le vaya a pasar lo mismo. Simple y sencillamente tenemos que ser sobrios porque el muchacho se va a equivocar. Inevitablemente van a venir errores de novato. No, la intercepción que tuvo fue un error horrible de lectura. Afortunadamente lo salva la interferencia. Pero ahí había tenido un error bueno y va a seguir sucediendo. Entonces no diosifiquemos a un coreback que apenas lleva dos encuentros. En la NFL, ¿no? Vámonos tranquilos. Y del otro lado, eh, pues me emociona ver a un muchacho... Que, que, que está bien plantado, que no le tiembla la mano Que está tranquilo, que es sobrio que, que parece que no le ganan las emociones Ni de un lado ni del otro No se le ve miedo, no se le ve alegría Le está concentrado y solamente festeja Cuando hace las cosas bien, cuando anotan y, y creo que es un chavo que se estuvo preparando ¿no? Por ahí tengo yo un, un, un, can, un programa también Donde yo les hablaba, hablaba de la mentalidad 49er Que tendrá como 3 años, que lo hice 3-4 años Hablaba de ese aspecto, ¿no? de que hablaban los scouts la gran mayoría de los jóvenes que llegan a la NFL Todos tienen las cualidades físico-atléticas para armarla y, y, y, y la gran diferencia a veces pasa sí por el talento Pero también por lo mental Cómo van a afrontar el reto de, de, de jugar en la NFL Y me parece, parece que Brock Purdy no fue el clásico chavito Que, que llegó y dijo Yo ya estoy en la NFL Me van a pagar una lana este, La neta es que yo no creo ni siquiera pisar el campo eh, Me da igual, ¿no? El chavo se, se ve que se preparó, que estuvo estudiando, que estuvo preparándose, que, que se tomó en serio todo este proceso de 13 semanas hasta que le tocó y cuando entró al campo entró preparado. ¿no? Por ahí dicen, los nervios te dan cuando no estás preparado y Purdy no se ve nervioso porque se ve que está preparado, se ve que ha estado esperando este momento y, y, y la vida, el cosmos, el universo, los dioses se lo dieron y lo está aprovechando. Hay que decir también que está cobijado por un gran equipo, ¿no? No es lo mismo llegar y jugar como Trevor Lawrence, ¿no? Con un, una basofia de, de, de equipo en Jaguares que apenas están construyendo, a llegar, como ya lo mencioné, en un Ferrari, como es, como es el, el, el, el, los San Francisco 49ers, lo están cobijando, pero también él tiene que hacerlo, ¿no? De nada te sirve tener todo si no lo sabes utilizar y lo está utilizando muy bien. Yo como lo veo, básicamente Purdy está haciendo lo que queríamos que hiciera Garópolo Y un poquito más, porque esas piernas que tiene, no es el más ágil nuestro no lance Pero las sabe utilizar, se sabe mover en la bolsa O al menos ha demostrado que se sabe mover en la bolsa Para evitar la presión, para alargar las jugadas y encontrar sus objetivos Inclusive cuando es necesario correr A mí, guardando las respectivas dimensiones Si alguien me puede recordar el señor Purdy <coughs> Perdón Esa Steve Young, un poquito, ¿no? Es este, es este arquetipo de coreback eh, de bolsa, que sí juega en la bolsa, que, que busca sus objetivos, pero que también cuando es necesario usa las piernas. Y así era Steve Young. Steve Young era un coreback corredor, pero no era su principal arma. Steve Young lanzaba el pase, era su prioridad. Y después, si no había nada que hacer, pues se ponía a correr. Yo a Brock Purdy lo veo así y creo que es lo que Shanahan, por eso lo seleccionó Shanahan Está enamorado de esa época de los 49ers, de aquellos 49ers de los 94, 95, de su padre cuando era coordinador ofensivo y creo que es lo que ha estado buscando con este equipo. Vean todas las similitudes, una gran defensiva, un, un, un ataque terrestre, terrestre eh, demoledor y un coreback que te pueda eh, escapar de la presión y que pueda tomar buenas decisiones y rápidas y eso está haciendo Brock Purdy. Entonces, este, híjole, donde de Purdy sí, de verdad, es, es, es una cosa sorprendente. Yo no me la esperaba, mi novia no me la esperaba. Yo sé que hay muchos, o la gran mayoría de ustedes ahí adentro, no se la esperaban. Habrá quien pueda decir, sí, yo sí vi que Purdy tenía cosas chidas en la pretemporada. Yo también, pero seamos realistas. Si en algún momento nos hubieran dicho, Purdy va a entrar contra Miami, contra Tampa Bay, y va a ganar y va a dar estos juegazos, la neta es que el que me diga, sí, sí, yo lo sabía... Pues yo creo que este es un viajero en el tiempo porque es imposible predecir este tipo de cosas. Se dan una vez cada mil años y Purdy lo está empezando a hacer. Entonces, ¿recomiendas? recomendación que les doy yo, porque su amigo Pablo soy. Eh, sí, emocionense, sí, alucínense, sí, disfrútenlo, porque se vale, porque al final de eso se trata, ¿no? Es un juego a la vez y también en ese sentido se vale. Vamos a disfrutarlo, vamos a emocionarnos, vamos a alucinarnos, porque es un juego a la vez. Estos juegos nos, nos dan el chance de poderlo disfrutar, de podernos sentir contentos, ilusionados y emocionados por lo que, lo que podría venir, ¿no? Quien lo quiera hacer, hágalo. Yo, yo no soy nadie nadie es nadie para decirles... ...no se alucinen, sí, alucínense. Nada más hay que estar conscientes que si en algún momento... Esto no furulará, pues no, no, no crucificar al chavo no, no hacerlo pinole como es nuestra costumbre ¿no? Que nada más empiezan a jugar tantito mal Y uy no, ya es un asco, ya, ya no sabe este, Ya que lo cambien, que regrese Garópolo, que metan a Lance Y empezamos con un montón de estupideces que creo que Hay que ser bien conscientes que eso no tenemos que hacerlo con Brock Purdy Porque se le viene la presión mediática Miren, él nadie lo conocía, ahorita todos están hablando de él y se le va a venir una presión mediática que espero yo la sepa manejar y que los coaches y los compañeros lo ayuden a saber, a saber manejarla. Se ve que tiene un núcleo familiar muy bueno, su papá llorando ahí. Una cosa bien emocionante y yo creo que Purdy tiene todo para poder ayudar a este equipo a llegar muy, muy lejos de verdad. En la conferencia nacional, los vikingos se, se empiezan a caer. Eh, por ahí están los vaqueros, las águilas que ya parecen inalcanzables, pero San Francisco todavía se puede meter al segundo lugar de la conferencia. Si sí, le ganamos a, a los Seahawks este jueves, ya somos campeones de división. Esperar algún otro tropiezo de los vikingos y seguir avanzando para al menos colarlos como, co, colarnos como el segundo lugar. Este, y recibir pues, el, el, el wild card y el divisional en casa. Y solamente pues, sería visitar Filadelfia si se meten a la final de la conferencia nacional. Lo cual muchos pueden pensar que sí va a pasar. Pero Filadelfia está a una victoria de ya tener todo. Ya calificaron a playoffs Si ganan dentro de 8 días Ya son el número uno inamovible Y entonces empiezan a pasar estas cosas Con estos equipos que se empiezan a relajar Empiezan a descansar gente Porque quieren evitar lesiones Pierden el ritmo Llegan con suplentes a la última semana Todavía descansan una semana Por ser los sembrados número 1 y pum, llegan al juego divisional y los elimina el más manco de todos los, los clasificados. ¿no? Entonces, lo de Filadelfia también es, es, es un riesgo lo que les está pasando. Y creo que San Francisco lo mejor que le puede pasar es seguir con el ritmo y no tener que relajarse y seguir avanzando y seguir peleando. ¿no? Pero bueno, ya me salió un poquito del tema. Eso es el coreback, eso es lo que yo vi en Brock Purdy. Me gusta, estoy muy emocionado por lo que vi. Yo sí me voy a alucinar un poquito, pero sí voy a estar consciente de que todo puede pasar, es la NFL. Y si fuera tan fácil eh, llegar y romperla así, pues imagínense, ¿no? Entonces, bueno, vámonos tranquilos, pero bien por, por Purdy. La línea ofensiva me sorprendió. La línea ofensiva hizo un trabajo eh, estupendo. McClinchy de repente muestra que no es una causa tan perdida, aunque sí de repente también se pierde bien gacho, pero al menos lo ha estado cumpliendo. Yo, George Kittle ha sido el sacrificado. Vean muchas de sus formaciones, al igual que Kyle Juchek, está de ese lado ayudando a los bloqueos a McClinchy para que no le lleguen tan rápido a Purdy. Que salió ahí con un, un problema en, en, en el oblicuo. Y vamos a ver, parece que no es tan grave, pero bueno, al menos acabó el juego. Y yo espero que Purdy no se nos lastime, ¿no? Hay que cuidarlo mucho al chavo, porque si no, no tenemos nada. Toda vez que ya se dijo que Garo Polo sí, nos fractura, pero lo más probable es que sí va a estar unos tres meses fuera. Y se ve muy muy improbable que juegue en los playoffs. Entonces, pues bueno, vamos a ver, vamos a ver el señor eh, Purdy, si lo cuidan y no le pasa nada. Pero la línea ofensiva en general lo hizo bien. Estuvo Burford nuevamente. Había estado Bronskill, que no lo hizo mal. Regresó Burford. Eh, Brendel. A Banks. Banks y, y, y Trent Williams. Están haciendo un trabajo estupendo. Le están dando mucha protección a Purdy. Eh, salvo los disparos, que de repente, pues bueno, con 5 no puedes detener a 7, ¿no? O a 8. Eh, pero bien la línea y ayudando excelente para lo que fue construida esta línea, que es correr el balón, ¿no? <coughs> Más de 200 yardas por tierra. McCaffrey sigue siendo un fenómeno por aire y por tierra. Jordan Mason sigue apareciendo y me gusta lo que está haciendo Mason. Es un corredor que, que deberían de utilizar más en esas, en, esas, en esas jugadas de una yardita. Dos, tiene la potencia el chavo para ganarla. ¿eh? Este, entonces me está gustando Jordan Mason. En los receptores, pues bueno, sabemos lo que le pasó a Divo Samuel. Al parecer no es tan grave, al parecer solamente pues hay una torcedura de tobillo, ¿no? Un esguince, tal vez de primer grado, que pues con, con descanso, un dos, tres semanitas, yo creo que puede estar para final de temporada o para los playoffs. Entonces, parecía más grave, parece que no lo es. Qué bueno por Divo que lo estaba haciendo bien. Brandon Ayuk sigue apareciendo, se lleva un touchdown. A McCaffrey se lleva otro touchdown por pase. Eh, Jennings, ahí apareció muy poquito un pase nada más, eh, completó eh, McCloud también, pero bueno son desahogos para, para Prudy que de repente buscó al principio mucho también a, a Kittle de repente lo cubrieron lo, lo estuvo, estuvo distribuyendo un poco bien el juego con con Juszczyk también, involucrando un poco a todos sus receptores. Me gustó lo, lo, que, lo que se hizo ofensivamente. Eh, la línea y los receptores, ¿no? De Kai Shanahan, pues, me sigo quitando el sombrero. Creo que eh, otra vez, como es costumbre del señor Shanahan, yo creo que hasta lo hace a propósito. Empieza las temporadas haciendo cada cosa que uno no entiende y lo empezamos a cuestionar mucho. Y de repente empieza a hacer estas cosas que uno dice, carajo, hermano, ¿por qué...? No abriste el playbook así desde la semana 1 ¿no? Está haciendo unas cosas, unas, unas corridas por dentro de los tackles, por fuera, reversibles, jet sweeps, eh, personales con el coreback... Um, Pases pantalla, pases, o sea, está, está siendo un abanico de posibilidades con esta ofensiva. Creo que está dando cuenta que puede explotarlo de mil maneras y que no hay una defensiva que realmente pueda cubrir a todos estos señores. No la hay y parece, ya veremos, ¿no? Todavía faltan Washington, todavía faltan Las Vegas, falta Arizona. Tal vez por ahí nos mediremos, Dios mediante, ¿verdad? Con las águilas que también traen muy buena defensiva. Los vaqueros, no sé, pero esta ofensiva está muy potente. Y, y, y los jugadores están, creo que se están emocionando con Purdy también. Eh, lo platicaba yo con mi hermano, con, con un sobrino, les decía, es que um, a lo mejor cuando entró todos dijeron, pues chale, ¿no? A ver qué pasa, pero el ver cómo está respondiendo, pues, los motiva. Y lo que todos dicen es que tiene carácter, ¿no? Que tiene perros dentro, dice Warner. Eh, una expresión gabacha. Eh... <coughs> Y es eso, o sea, no está jugando y no se está plantando en el hurdle y en las prácticas como el chamaquito novato de, de... Ah, sí, buenos días, señor Don Bosa y señor Don Warner. Él llega y él es, se asume como el líder y eso creo que va a ser bien importante que los demás también lo apoyen en ese aspecto. No importa si son pro bowlers, no importa si son, eh, eh, no sé, all pros, que asuman que tienen que verlo como su líder, porque eso es en este momento el señor Brooke Purdy en esta ofensiva. A la defensa... Eh, disculpen por ahí si se oye el Floki porque anda bien inquieto y anda bien loco también Pero bueno, este, a la defensiva, a la línea defensiva bien Hay un poquito el problema de que se lastimó Hyder, se lastimó Gibbons ¿no? Y son lesiones ahí de la rodilla, del tobillo Vamos a ver qué tan graves son Porque afecta a la rotación Nick Bosa estuvo no de full time Estuvo a nada de, de capturar a Brady Brady se deshizo del balón como quiso Brady inclusive aceptó capturas Aceptó este castigo antes de, eh, y las intercepciones, con tal de que no lo capturaran. Creo que Brady tenía claro, no quiero que me capture, no quiero que se lleven una sola captura y no me importa si regalo el balón. Así yo vi a Brady sofocado todo el tiempo por la frontal de los 49ers. Los linebackers hicieron un trabajazo, Drew Green luego esa intercepción. Además fue líder tacleador. Eh, Fred Warner también anda por todos lados cubriendo eh, la zona media. Por ahí lo quemaron en alguna, pero bueno, pues también fue un pasesazo de Brady a Evans. Y los desaparecieron, ¿no? O sea, la ofensiva de el perímetro muy bien. El perímetro, a pesar de estar rankeado como 12-13, lo está haciendo muy bien. Han, han, han unificado a, a, a eh, cuerpos de receptores realmente de considerar. Ah, miren, Copper Cup, de Andre Hopkins, eh, Tyrek Hill y Waddle, este. Eh, de, de, de los cargadores, no sé, es este. Ay, Wallace, no me acuerdo los nombres. Y ahora de Tampa, pues estaba Julio Jones, Mike Evans y Chris Godwin y también, o sea, una cosa realmente impresionante que nace claramente de la presión al coreback, ¿no? Pero de, ver, de verdad, de verdad, increíble el trabajo de la unidad en completa de Michael Ryan. Se está, ha construido un monstruo. Yo tenía mucho, mucho que no veía una defensiva así. Eh, no nada más en los Niners, se los decía ayer en, el podcast, en, en la plática post-game. Yo tenía mucho que no había una defensiva así de poderosa. Así de dominante. Jamás me hubiera imaginado que dejaban a Tampa con 7 puntos. Jamás en la vida me hubiera imaginado que dejaban a Tampa Bay con 7 puntos. Y 7 puntos que, pues la neta es que sí se lo regalaron. Ese, ese balón nunca entró, puso la rueda al suelo y se la dieron. Como de pues ya de lástima para que Brady se llevara su touchdown. Y bueno, podían quedar tercera y gol y todo podía pasar, ¿no? Supongamos que sí acababa de natación, pero pudo no haber terminado natación y se pudieran, se pudieran haber llegado a una blanqueadota a los, los, los, los bucaneros. Y los números de la defensa son increíbles, ¿no? O sea, les han anotado creo que una vez y, y, y, y un, no sé, un gol de campo en los últimos seis juegos, es todo lo que han recibido y han robado 10 balones, algo que no sucedía con esta defensa. Eh, están robando muchos balones, ahorita está rankeada en cuarto lugar en cuanto a diferencial de pérdidas y, y recuperar balones han robado 10 balones en 6 juegos, es una locura lo de esta defensiva de verdad, de verdad eh. y Bosa pues, se le fue la captura, pero yo creo que le van a llegar más y sigue siendo líder y yo creo que si no le dan el, el defensivo del año a Bosa va a ser un robo en despoblado total y completamente eh. pero bueno, equipos especiales igual Roby Gold sus, sus puntos extras todos Todas fueron de 7 de 9. No estamos de goles de campo de the Gold. Eh, todos los extras por el centro o bueno, correctos Ray Ray McLeod sigue siendo una cosa impresionante nos ponen la 30, nos pone en la 40 sus regresos no le da frío, la recibe y pelas, y yo espero que en una de esas se pueda escapar, sería un premio al trabajo que está haciendo Ray Ray McLeod regresando kickoffs y despejes, eh. la verdad que no teníamos un, regresor, un regresador así desde que llegó Shanahan y lo está haciendo muy bien eh, y, y Wisnowski también cumpliendo, pone patadas si ustedes quieren no en la 1 pero encierra a las defensas dentro de su 10, dentro de su 5. Y les cuesta mucho trabajo a las ofensivas, perdón, salir de ahí. Está haciendo un trabajo eh, todo completo en conjunto. Y yo estoy muy contento, muy orgulloso de lo que estoy viendo de los 49ers. Por eso les digo, es un gran momento para irle a los 49ers de San Francisco. De verdad, de verdad, de verdad. Eh, pocas veces se siente uno tan contento, tan poderoso como fanático. no, Tan empoderado eh, con este equipo. Entonces, pues, esperemos que venga un cierre muy fuerte. Este jueves tocan los Seahawks. Es un juego importante para San Francisco porque semana corta. Hay que ir a Seattle, ¿no? Yo les estaba diciendo en la, en la plática pues que era en San Francisco y no. Sí, hay que ir a Seattle. El primero fue en San Francisco. Vamos a perder un día en, en el viaje a Seattle, que no está tampoco tan lejos, pero bueno, no es lo mismo. El ruido de Seattle, vamos a ver cómo lo maneja eh, Brock Purdy, ¿no? Va a ser una cosa una locura porque se harán, están empecinados en pegarle a los Niners, ellos saben que perder con San Francisco es perder la división además poner en riesgo su clasificación a playoffs aunque sea como comodín y para ellos ganar es meterse otra vez de lleno en la pelea por un comodín y esperar algún trapiezo de los Niners y ver ahí cosas de, de divisionales y criterios para ver si se pueden llevar la división, la tienen más complicada pero lo van a intentar y, y se harán, también ha venido a la alza No se cayeron con Carolina no Carolina dio un juegazo, pero Seattle no es de chocolate y no va a ser el mismo Seattle que nos encontramos en la semana 2, al menos ofensivamente. Están poderosos los Seahawks, están metiendo muchos puntos y vamos a ver si esta defensiva vuelve a, a regalarnos otra, otra gran actuación como la que nos ha estado dando las últimas semanas. Pero bueno señores, no hay más que decir de verdad, o sea yo me podría seguir hablando 346 horas de los 49ers y de cada cosa que estoy viendo... Pero creo que es, es suficiente, es cuanto dicen por ahí. no Yo me voy contento, estoy, estoy, estoy eh, feliz de lo que estoy viendo. Yo confío plenamente en que los 49ers van a ganar este jueves. Que se van a llevar la victoria um, y se van a levantar con el título divisional. Lo cual es un premio muy merecido a la campaña que se está dando. <coughs> Después será cerrar eh, la campaña sin bajar las manos, no, no, no confiarnos. Seguir con el ritmo, cuidar jugadores, y sí, claro, pero llegar embalados a playoffs porque los equipos que llegan lejos en un gran porcentaje son los equipos que llegan con ritmo, ¿no? Eh, pregúntenle, por ejemplo, Kirta, aquí a Washington, que se están, eh, se están agarrando ya ritmo y aguas con los commanders, ¿eh? Por ahí hay equipos que están empezando a agarrar vuelo y aguas con esos. <coughs> Pero bueno, señores, ya saben que las redes sociales: Canal Cuarentena Oficial, Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Y en, en Twitch, como Canal Cuarentena, nos vemos este miércoles. Yo creo que por ahí del mediodía, una de la tarde. Por esa hora me conecto a la simulación del de juego contra los Seahawks. Y si no, pues de toma la pueden ver el sábado aquí en YouTube. ¿no? Um, ¿Qué más? ¿Qué más? Ahí está el botoncito de unirse, ya saben que vienen regalos navideños a los miembros del canal, que apoyan a este canal, este y el corazoncito de gracias para los que quieran apoyar también desinteresadamente a Canal 49, espacio para todos los que somos fanáticos de los 49ers en español, y donde les trato de traer todas las actualizaciones, las noticias, mis opiniones, chafa si quieren, pero trato de hacer un canal que sea exclusivamente de los Niners y no nada más salpicaditas ahí de como en todos lados vemos ¿no? 100% Niner. pues bueno les mando un abrazote señores nos vemos muy pronto eh, cuídense mucho eh, y ya lo saben ya lo saben, ya lo saben con Niners